16 Domingo del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 30 al 34 En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado Entonces se les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco porque eran tantos los que iban y venían, que no les dejaba tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando, y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús El Evangelio de hoy nos ofrece aquí dos fotos de Jesús. Jesús con sus discípulos y Jesús con la gente. Jesús, formador de hombres, escucha a sus elegidos que vuelven de su primera misión la única vez que Marco los llama apóstoles, sin duda para subrayar su nueva relación con Jesús. Ellos cuentan y Jesús les, les escucha. Se han convertido en sus colaboradores que pronto traerán a él a la gente. Y esto nos orienta hacia la segunda foto. Jesús se compadeció de ellos, una conmoción llena de cariño. Y Marco nos da la razón de esta actitud. Jesús los ve como ovejas sin pastor, hombres desorientados que no saben por qué sufren y por qué viven. Hoy a nadie le gusta que nos digan que somos un, como un rebaño. Un rebaño da la sensación de un grupo de gente sin personalidad, que va donde va todo el mundo, que se deja arrastrar sin saber por qué. Sin embargo, si lo pensamos bien, Jesús no quiso ser de nosotros un rebaño sin personalidad, que le siguen sin saber por qué. Cuando en la primera lectura Dios nos propone un pastor que reunirá a las ovejas dispersadas y en el Salmo hemos cantado que el Señor es nuestro pastor, cuando en el Evangelio hemos escuchado que Jesús se compadeció de la gente porque andaban como ovejas sin pastor, no nos está invitando a ser como un rebaño sin voluntad y sin personalidad. Sino todo lo contrario, nos está diciendo que reconocerlo a Él como pastor es reconocer que en Él tenemos la vida, que solo Él puede liberar plenamente nuestra vida. Solo siguiéndolo a Él podemos llegar a ser plenamente personas. Aquellos hombres y mujeres del tiempo de Jesús lo habían visto, lo habían escuchado y habían hallado en Él algo que les cambiaba la vida que les descubriría posibilidades y caminos de Dios. Aquellos hombres y mujeres se habían sentido frecuentemente desanimados y como perdidos, como ovejas sin pastor. Por eso ahora, al encontrar a Jesús, no quieren dejarlo por nada del mundo y no le permiten siquiera retirarse un momento a descansar. Quieren ser su rebaño y lo quieren muy convencidos preguntémonos y nosotros queremos ser el rebaño de Jesús, aquella gente quería ser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 pusano. porque sentían una necesidad profunda. Andaban solos y sin guía y no querían seguir así. Eran muy conscientes de que muchos que le faltaba y querían que Jesús les podía abrir nuevas posibilidades. Podríamos ver tres tipos de personas que no pueden seguir a Jesús. Puede ver más, pero no son capaces, pero veamos esos tres que no son capaces de ir al encuentro de Jesús como pastor, como guía, son tres modos de ser y de actuar. El primero es el de la gente que da más importancia al dinero. Jesús los critica con mucha dureza y les dice claramente que quien va tras el dinero no puede ir con él, con Jesús. ¿Por qué? Es muy simple porque si uno prefiere el dinero y muchas ganas de tener más, significa que cree que eso es lo que da verdadero sentido a su vida y no necesita nadie en que le guíe, se siente satisfecho por su riqueza y su prestigio, y no anhela la nueva vida que Jesús ofrece. Segundo tipo es el de la, del que anda por la vida sin preocuparse de nada, que no desean mejorar nada, que no se preocupa por los que le pueden ocurrir a lo que están a su alrededor. Son la gente que no hace daño a nadie, pero tampoco hace bien. Estos tampoco sienten ninguna necesidad de seguir a Jesús, de abrirse a nuevos caminos, de buscar salvación y vida. No se siente como ovejas sin pastor, simplemente no desean hacer algo trascendente en la vida. Y un tercer tipo es el de los que sí sienten que el mundo y los hombres vivimos a menudo en el desconcierto y que se deben buscar nuevos caminos y nuevas posibilidades pero creen que deben hacerlo los hombres solos y no necesitan de Dios que los guíe que, y que nos transforme y nos dé fuerza e impulso y plenitud. Esos que con frecuencia trabajan y, y con verdadera dedicación al servicio de los demás y de un mundo más digno son muchas veces personas admirables, pero les falta esa esperanza que va más allá de nuestras obras, esa esperanza que nos ha abierto Jesús. Nuestro Pastor, nuestro Señor, Muerto y Resucitado. Y nosotros deseamos abrir nuevos caminos y nuevas posibilidades en nosotros y en, este, en nuestro mundo. Sentimos esa necesidad de salvación y de vida que Jesús nos ofrece. Estamos dispuestos de verdad a escucharlo y a dejarnos guiar y salvar por Él. Que nuestra Eucaristía sea hoy un acto de fe y de confianza en Jesús, nuestro Pastor y sea también un estímulo para, andar, para dar a conocer a los demás la vida nueva que Jesús nos ofrece y nos da. Que el Señor los bendiga.